Hola qué tal y bienvenidos una semana más a mi canal Hoy les traigo el vídeo tan prometido de rutina de verano Así que quédate Resulta ser que tanto en TikTok como en Instagram Me han preguntado muchísimo sobre rutinas que podemos hacer para verano Si no me sigues en estas redes sociales Mi usuario es arroba de oliveira en ambas Y ahí han preguntado muchísimo sobre este tema Qué podemos hacer en el verano Y qué no podemos hacer para cuidar nuestra piel Y la primera o oh, gran sorpresa es que tu rutina va a seguir siendo la misma. ¿Qué? Pues sí. Hay muchos mitos, hay muchos bulos de no, es que cuando llega el verano no puedes utilizar retinol. No, es que cuando llega el verano no te puedes utilizar el glicólico. Como si esto fuesen la depilación láser. Vamos, que mmm, no tiene nada que ver. Hay ciertas normas que hay que seguir, ciertas precauciones que hay que seguir, pero mmm, en realidad no crean todo lo que dicen por ahí. Aclaremos el mito b el ácido glicólico resulta ser que de todos los AHA este es el que hay que tener precaución porque el resto no hay nada demostrado científicamente que dañe tu piel y que tengas que hacer una modificación en cuanto a tu rutina. Pero en el caso del ácido glicólico, sí. Se ha visto que cuando hay mayor incidencia de rayos solares, lo que hay que hacer es disminuir la concentración y no pasarnos del 10% de la concentración. Evidentemente, no lo vamos a hacer todos los días. Y evidentemente, no lo vamos a hacer los días antes, durante y después, que estamos justamente recibiendo la radiación solar. Y el otro mito que tenemos es que no puedes utilizar retinol. Vamos a aclarar esto. En primer lugar, el retinol actúa como un antioxidante y adicionalmente actúa como fotoprotector de hecho, si te fijas, hay protectores solares que tienen la forma de retinol como retinil palmitate dentro de su formulación. ¿Y ¿Por qué es esto? Porque el retinol, en este caso el retinil palmitate, lo que va a hacer es absorber esa radiación y dejar libre lo que son los fotoprotectores para continuar esa protección solar. Y luego, en segundo nivel, va a tener un nivel de protección de antioxidante, o sea, te protege tanto en la capa superficial absorbiendo esos rayos solares como en la capa más interna como un antioxidante que va a evitar que esa habitación, que esos radicales libres dañen tu piel que al final es la función de los protectores solares lo que sí hay que tener en cuenta es que si vas a comenzar en verano a utilizar retinol pues no lo vas a hacer de la más alta concentración su madre y el cristo que tiene encima lo vas a hacer de menos a más pero esto mm, sorpresa es hasta en invierno también con lo que te quiero decir que si vas a comenzar retinol en los meses de verano, tienes que hacerlo de las menos concentraciones y las formas mucho más que sean suaves para ir ascendiendo. ¿Que puedes ascender en verano las concentraciones? Sí, pero no sería el mejor momento. ¿Por qué? Recuerda que cuando tú te utilizas el retinol y cambias de una concentración a otra, tu piel se tiene que adaptar y generalmente hay una descamación porque hay una irritación en cuanto al cambio. Y aquí es donde vienen los problemas de puede ser que sea una mancha sensible al sol. Pero en realidad ese tema de que el retinol mancha no es cierto y que si ya vienes utilizando retinol desde hace tiempo, puedes seguir utilizándolo en verano porque todo lo contrario, podrás utilizarlo sin que no te puedas beneficiar, más bien te beneficias de lo que son los efectos antioxidantes y fotoprotectores del mismo. Y ahora bien, ¿me podría aplicar el retinol en la mañana? De poder puedes, pero bueno, si a ti te gusta perder el dinero, eso es otra cosa. Porque lamentablemente es una molécula muy buena, pero tiene un gran detalle, que ante los rayos solares ella se inestabiliza, se autodestruye. Entonces simplemente vas a hacer una pérdida de dinero y no vas a tener ese beneficio en conjunto. Lo que sí podrías hacer es utilizarlo por las noches como siempre los has venido utilizando y en la mañana beneficiarte del efecto antioxidante de lo que es la vitamina C. Con todo esto, ¿qué te quiero decir? Que simplemente tu rutina va a permanecer igual. Igual que lo vienes haciendo hasta ahora. Lo único que hay que tener precaución es el día antes, durante y después de tomar sol, no utilizar el ácido glicólico. Es el único que tienes que tener precaución para que no sensibilice la piel y produzca manchas. Pero de resto... Mmm. Sigue sí, utilizándolo como siempre. Y cuando me refiero a la exposición solar es, por ejemplo, me voy a la playa, me voy a la piscina, me voy a la montaña y me va a caer esos rayos solares directamente. No es si estamos en la ciudad, estamos trabajando y nos movemos. Esto no cuenta como una exposición solar tan fuerte. Y lo que sí o sí, pero esto es en invierno, en verano y hasta en la luna, o sea, bueno, en la luna no, porque no <risa> Incidencia de radios solares Es que tienes que utilizar la protección solar Dos o cada dos horas Esto lo tienes que hacer tanto en invierno Como en verano, eso no es porque sea en verano Lo voy a utilizar y fuera de que no es verano No lo voy a utilizar, esto lo tienes que utilizar Todo el año, oh gran sorpresa Porque todo el año hay sol Así vivas en los países nórdicos Algo de sol te va a pegar y ya saldrá el típico que a mí no me funcionó utilizar glicólico en el verano, me parece estupendo, tu piel no es la norma. Así de sencillo, no podemos generalizar por un caso. Resulta ser que hay más evidencia científica y hay que evaluar cómo utilizaste el glicólico, en qué condiciones y si utilizaste la protección solar cada dos horas. Dicho esto, vamos a pasar a las preguntas que les dejé por Instagram que me podían hacer y que podíamos contestar desde aquí. La primera es, ¿qué fotoprotector corporal recomiendo? Y simplemente aquí, como les he dicho en otras ocasiones, puedes utilizar tantos fotoprotectores que sean de supermercado como los que sean de farmacia. Esto va a depender mucho de ti, de tu bolsillo y de lo que tú quieras. A ver, todos los protectores solares pasan por un sistema de evaluación y de control de calidad para sus filtros ultravioleta A y sus filtros ultravioleta B y tienen que cumplir con unas normas mínimas de establecidas dentro de la norma. La diferencia va a venir que generalmente los fotoprotectores de farmacia contienen cosas extras o ingredientes que sean mucho más novedosos o formulaciones y tecnología que sea mucho más novedosa. Y oh, gran sorpresa la tecnología se paga. Por lo tanto no puedes esperar que un Protector solar que utilice nanotecnología, fotoprotectores que eh, protejan el ADN o que te protejan de luz azul o que te protejan de infrarrojo, no cuesten más caros que el típico básico que tiene solo fotoprotectores ultravioleta A y ultravioleta B. Esa es la gran diferencia. ¿Y qué recomendaría? Pues el que vayas a utilizar y que puedas utilizar tranquilamente. Otra de las dudas es con el ácido acelaico y gran sorpresa, tampoco lo tienes que retirar de tu rutina, simplemente tener la precaución de, bueno, lo voy a utilizar, voy a hidratarme mucho la piel y listo y me voy a proteger muchísimo la piel. Esa es la precaución máxima que hay que tener dentro del verano, hidratar muchísimo más la piel porque estamos expuestos al sol, se nos deshidrata, eso es todo lo que hay que hacer. Otra de las dudas es si puedo utilizar o no la vitamina C antes de ir a la playa y en realidad sí la podrías utilizar porque te vas a beneficiar de los efectos antioxidantes en cuanto estés a la exposición solar. Pero en realidad lo que más más tienes que hacer antes de ir a la playa, piscina o exponerte a los rayos solares es hidratar la piel por esto que te estoy diciendo que se deshidrata y entonces ahí es cuando vienen los problemas y el desbalance de la microbiota y podemos generar mancha. Otra de las preguntas muy buenas que me hicieron es que si la vitamina C o cualquier otro producto se estrepea al llevarlo en el avión. ¡Mmm! Resulta ser que esto ya nosotros lo contemplamos cuando hacemos formulaciones y hacemos estudios de vibración porque también no solo tú la puedes llevar en el avión, sino que puede viajar de un continente a otro porque su fabricador esté en Estados Unidos y nosotros vivamos en Europa, por ejemplo. Entonces puede ser que ella venga en viaje de avión y eso ya se contempla, así que no. No se estropea y ese viaje está contemplado dentro de las especificaciones de estabilidad. Una pregunta que me gustó muchísimo fue si yo de verdad me aplico protector solar cada dos horas. Buena pregunta, no siempre. No siempre y todos somos humanos y sabes qué eso está bien o sea nos podemos equivocar mm, o oh, gran sorpresa No siempre lo hago pero trato de mirar el reloj y recordar cuándo fue la última vez que lo hice Sobre todo trato de hacerlo a las horas más fuertes Que sea por ejemplo a las 10 de la mañana me lo replico a las 2 de la tarde me lo replico Porque sé que son las horas más fuertes y que mm, probablemente mi piel esté mucho más expuesta al sol Otra gran pregunta fue maquillarse en verano es una odisea Lo sé viví en Barcelona no salías de la ducha y ya estaba sudando. Aquí en Madrid el clima es mucho más seco y favorece un poco más esto. De que te puedas maquillar sin sudar. Pero sí, generalmente es bastante complicado. Lo que puedes hacer es, bueno, nada. Ir con mucha calma, esperar a que se vayan secando. Aplicar polvos para que se vayan sellando. Utilizar primers para que se vaya fijando el maquillaje. Y yo lo que utilizo desde hace tiempo es este producto, este spray de Urban Decay. Que es un eh, sellador. Es un sellador del maquillaje y está genial. Lo utilizo y dura muchísimo el maquillaje. Incluso no hay transferencia hacia la mascarilla, que es otra cosa súper importante por la cual lo utilicé. Y llevo toda la pandemia utilizándolo y lo amo. Una pregunta que me hicieron fue si se puede usar el protector solar en la noche. Y es que en la noche no vas a tener ningún beneficio de utilizarlo. Se va, tu, tu beneficio va a ser en el día Donde hay más rayos solares Y donde hay más exposición No hay ningún porqué de utilizarlo en la noche Ni siquiera si Porque estás utilizando el ordenador hasta tarde Y todo esto mm, No tiene mucho sentido Pero bueno, si trabajas toda la noche Eres una enfermera y por ejemplo estás expuesto a las luces eh, Porque estás de guardia O eres médico, eres un personal sanitario Que estás de guardia y tienes las luces expuestas Podrías utilizarlo De resto, no hay mucho sentido de utilizarlo Otra pregunta es si cada vez que reaplico el protector solar hay que lavar el rostro y la respuesta es definitivamente no tú te reaplicas el protector solar encima de tu rostro, ya como lo tienes no hace falta lavar el rostro la forma de aplicarlo es que vas a utilizar los dos dedos, incluso hay un nuevo estudio en donde dos dedos Hemos visto que es una medida estándar, pero no es suficiente porque la gente se aplica líneas muy delgadas. Entonces, vendría a ser como tres dedos de, de protector solar. Y sí, tres dedos es la medida que necesitas. Aplicas las tres líneas, las esparces en las manos y de a toques vas re retocando el protector solar en rostro, cuello y escote y las orejas también van protegidas. En la otra opción que tienes es utilizar los que son compactos o utilizar las brochas de protección solar. Con lo que lanzamos la siguiente pregunta Si las brochas eh, tienen una protección solar que sea adecuada Y la respuesta es sí aunque no son tan efectivas como puede ser el compacto o como puede ser el protector solar, sí tienen protección solar, han sido estudiadas y lo que pasa es que como todo si te vas tocando la cara y si te vas quitando las partes de que tienes el protector solar, evidentemente ya pierdes la protección en esa zona y vas parcheándolo. Y la otra pregunta se debe al ácido hialurónico y el tema de si se debe hidratar, humectar la cara, a, a, a colocarle un poco de agua antes o no. La respuesta es que sí se puede hacer y porque la, el ácido hialurónico es una molécula y del entonces aquí es muy importante que si la vas a utilizar de esta manera ella va a absorber esa agua y no va a tomar el agua de tu rostro o del ambiente esto se puede hacer cuando son climas muy secos para evitar que haya una pérdida transepidérmica de agua pero en este caso hay que tomar en cuenta que siempre siempre siempre hay que sellar ese ácido hidráulico con una crema hidratante Así si te hayan dicho que no siempre hay que utilizar una crema hidratante porque si no o oh, gran sorpresa de dónde va a tomar el agua este ácido hialurónico de tu rostro y ahí es cuando viene el problema de que se me reseca mucho más la piel a pesar de que tengo la piel grasa, la tengo deshidratada y es por esta razón. Y como conclusión final había muchísimas preguntas de ¿puedo utilizar el retinol? ¿puedo utilizar la vitamina C? ¿puedo utilizar esto? ¿puedo utilizar aquello? Chicos, pueden utilizar lo que siguen utilizando. Utilicemos la lógica y piensen países como no sé, ciudades como Miami, Maracaibo Dubai. Esta gente deja de utilizar los productos porque tienen un calor infernal. En el caso de Dubai, por algo la, eh, el mundial se va a jugar en diciembre, porque es que ¿quién soporta ese verano tan asqueroso? Mm, hola, ¿qué tal? Hay que tomar en cuenta también que estos países generalmente tú no estás en la calle porque es que no aguantas el calor, ¿no? O sea, y esta gente utiliza estos productos en verano, porque su clima es muy soleado todo el año. Y esta gente no se quita el glicólico, no se quita el retinol y no se quita nada. Siguen utilizando las cosas. Y créeme que la gente de Dubai se gasta una pasta en cremas y en cositas. Las chicas de Dubai, yo tuve una vez en Sephora un comité <ríe> que llegó a comprar y se compraron de todo. Y utilizaban de todo y tenía una piel espectacular. Mm, hola, esa gente también lo utiliza. No hay razones para no utilizarlo. Aplica un poco más la lógica y menos la cuñadología de que te dicen ¡Ay, es que a mí el glicólico me manchó! Cariño, vamos a ver qué pasó con esto. Y veamos cómo te lo aplicaste y qué protector solar utilizaste y con qué frecuencia. Con esto que te quiero decir, simplemente no creas en los bulos que hay por todas las redes sociales, que no es nada más de esto, sino de todo, y simplemente busca más información y aplica un poquito también tu lógica en estos casos. Utiliza tu rutina tal cual como la has venido utilizando y en el caso particular del ácido glicólico, pues sabes que tienes que ir bajando la concentración solo en los meses de verano, que es la única precaución, y no utilizarlo en, durante las exposiciones solares más fuertes De resto simplemente utiliza tu rutina tal cual y procura hidratar muy bien la piel para evitar la deshidratación de la misma, que también lo tienes que hacer en invierno. Sin más, nos despedimos. Hasta la próxima eh, oportunidad, que no prometo que sea la semana que viene, pero veremos si puedo. Nada, un saludo y hasta la próxima.